existen personas que no te quieren perder pero tampoco saben cómo cuidarte y es así amigos en ocasiones nos rodeamos de personas egoístas personas que solo piensan en su bienestar personas que no saben cómo cuidarte pero se dedican a construir una gran barrera para que no te vayas de su lado hola amigos de B-Lifers, bienvenidos les saluda ricardo niño esto tal vez nos puede ocurrir a todos y no me refiero solo a dejarnos ir sino a no soltar a veces el solo pensar que esa persona especial se puede ir de nuestra vida puede parecer algo más que aterrador algunos piensan que... ¿Qué haré sin ella? ¿Qué haré sin él? Ese... Amigos... Es el mejor ejemplo que les puedo ofrecer cuando... Falta de confianza... Sale a flote. Es un miedo que incluso puede ser más fuerte. Y termina apoderándose de nosotros. Al punto que... Incluso llegamos a obsesionarnos con esa persona. Y lo peor es que no nos percatamos de ello. Creemos que, mientras él, ella, siga a nuestro lado, todo estará bien. ¿Y saben qué es el peor? Que hay parejas que pueden durar mucho tiempo en esa situación. Una llena de miedo, llena de sufrimiento. el amor es hermoso cuando estamos enamorados en realidad nos sentimos como en un laberinto cuyos caminos sin salida son cada vez más cuando la lección ya no puede más y nos confundimos nos confundimos tanto que nos llenamos de temor y el solo pensar que estaremos solos nos hace dudar incluso de nosotros mismos a veces nos topamos con personas que al inicio todo bien como en casi cualquier relación. Le dedicamos todo nuestro tiempo a esa persona y aparentemente somos felices. Llegan momentos en los que las cosas se ponen un poco difíciles. Esa persona comienza a fallarnos y cuando decidimos alejarnos, ella cambia. Es como magia. Porque un día estamos mal, tomamos la decisión de irnos y al siguiente nuestra pareja es la mejor de todas se convierte en la pareja soñada pero no te dejes engañar eso es solo por unos días ya luego vuelve a ser fría vuelve a ser una persona fría de la que siempre quisiste alejarte es impresionante cómo el amor nos ciega a ambos bueno a esa persona la ciega su desconfianza pero a nosotros sí, nos ciega el amor y la desilusión porque con que esa persona nos haga miles de promesas que en el fondo sabemos que no va a cumplir igual le creemos y decidimos darle un voto de confianza y cada vez que intentas alejarte esta hará lo mismo y lo hará porque tú se lo permites Incluso llegas a pensar que el error es tuyo. Me refiero al hecho de que la relación no vaya bien. Y la verdad, en cierto modo tienes la culpa en algo. En no confiar en ti. Y en dejarte convencer por simples palabras bonitas. En permitir que un corazón torpe y ciego tome la decisión. Aunque es un poco confuso. Hay situaciones que podemos comprender claramente. Sin el amor hay más momentos buenos que malos entonces te encuentras en el lugar correcto pero si en estas situaciones se vuelven cada vez más y más grises entonces ha llegado la hora de alejarnos ponte a pensar un poco o sea sé que alejarnos de esa persona a quien queremos tanto puede ser muy difícil pero de verdad quieres seguir ahí quieres continuar sintiendo tormentas en tu corazón no te engañes. Si no te prestas suficiente atención es porque no le interesas. Si no considera tus necesidades es porque no le interesas. Si no valora tus pensamientos y sentimientos es porque simplemente no le interesas. En realidad, percatarnos de que el amor ya no es el mismo no es tan complicado. Lo verdaderamente difícil es aceptar que debemos marcharnos. Hay personas que quieren tenerte en tu vida, pero no tienen ni la menor idea de cómo mantenerte en ella. Pero mantenerte feliz, no solo por estar y ya. Esas son personas egoístas. Tal vez te encuentres en una situación similar. Si es así, considera. Tal vez él o ella no te deja ir porque necesita algo de ti. Tal vez no sabe cómo enfrentarse a la soledad. Tal vez le tenga miedo al que dirán. Tal vez le da pavor ver que puede seguir adelante solo, sola, sin él o ella. Tal vez no te deja ir porque no soporta la idea de que consigas a alguien más, a alguien mejor que él o ella. Te siente de su propiedad y te encierra en una jaula y el único dueño de la llave es él, ella. Tal vez no sabe amar. Sí, esto ocurre muy a menudo. Muchas personas tienen significados erróneos de la palabra amor. Y sienten que con solo estar ahí de vez en cuando es suficiente. Sienten que con comprar cosas de lujo ya son felices. Y la verdad, creo que no es así. El amor no tiene precio. De hecho, es gratis. Y todos pueden adquirirlo. El problema es que son pocos los que saben conservarlo. ¿Quieres algo más claro? Observa situaciones como si sus necesidades son más importantes que las tuyas. Aquí no intento decir que debes ser el centro del universo. En realidad me refiero a que las necesidades de ambos deben estar en una balanza por igual. Observa si tu opinión ya no tiene relevancia en la relación. En realidad puedo pasar horas aquí dándote más y más ejemplos, pero creo que estos ya han sido suficientes. Amigo, amiga, si te encuentras en una situación así, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Debes ser fuerte, porque esa persona no te dejará hacerlo. Tú, por favor, no te dejes convencer. Si te traicionó hoy, es muy probable que lo haga otra vez. Mañana y pasado. Y de verdad prepárate, porque él, ella, preparará la mejor excusa y las mejores promesas para hacerte desistir de tu idea de alejarte. Reflexiona un poco. Fíjate en su actitud, todos cambian, pero así como algunos lo hacemos para bien, otros lo hacen para empeorar todo, y sabes que es así, entonces, ¿para qué estar con alguien que no te quiere?, ¿para qué estar con alguien que en lugar de dibujarte a sonrisas solo te genera dolor?, eso no es amor, es hora de que comiences a pensar en tu bienestar, el momento de hacer ciertos cambios en tu vida ha llegado. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Te pido que por favor me dejes en los comentarios un emoji con una mariposa. Así sabré que llegaste hasta el final, que te está gustando este video y que bueno, eres Fier lifers Adicionalmente te pido que por favor me regales un buen like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones Así te avisará cada que suba algún video. Yo por ahora me despido. Soy Ricardo Niño. Hasta la próxima.